Bueno, pues tenemos la suerte de estar con la subcampeona del SIFES 2019, Carla Álvarez, del restaurante La Isla, que está en Villa de Ons, pero próximamente hay sorpresa, vais a abrir aquí en Vigo y Pontevedra. Exacto, abriremos en un mes aproximadamente aquí en Vigo, muy cerquita del Club Náutico y muy cerca de donde tenemos ahora el Vigo SIFES y eh, casi a la par abriremos también en Pontevedra, en el mercado de gastronomía sostenible, encima del mercado sitio, de abastos. Sí. Sí. Bueno, pues un poco del proceso creativo. Eh, Os tocó un buen producto el atún, ¿no? Bueno, la verdad es, es que yo estoy encantada. Nos ha tocado el atún patudo. Es una variedad de un atún rojo. Se diferencia con respecto al atún rojo de que tiene tres aletas en lugar de dos y, sobre todo, el tamaño del de, de ojo y la redondez que tiene. ¿Okay? Bueno, en este caso, eh, mi cocina es una cocina del mar, una cocina muy frutal y eh, la parte de la fruta pues está el mango. Que lo que he hecho ha sido concitar unas verduritas que son vegetales típicos de la isla de Ons como puede ser el guisante lágrima o el tirabeque eh... Hemos puesto una reducción de un vinagre de Jerez muy suavecito y hemos utilizado el mango, la chalota, la zanahoria y finalmente lo hemos acabado con un tataki de, de este atún espectacular, como podéis ver. Pues estupendo, un premio muy merecido, enhorabuena y así con tanto éxito en nuestros próximos futuros Muchas proyectos. Muchas gracias, muchísimas gracias. gracias.